Hola a todos, a todas, a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Under la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Mi nombre es Cecilia Miscalacats Minerdo y como todos los domingos me está acompañando acá. Mi compañero de aventuras, Don Mariano Boabad. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, buenas a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la nueva emisión de Andar la Tierra, el podcast del ciclo de la Tierra. Bueno. Transmitido desde la Casa Chunguita en Río Negro, 4.220, esquina Antártica, Argentina, eh, eh. Espeleta Este, más precisamente, Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica. Te aviso que ya se develó el misterio de quién nos está acompañando acá, porque tu cámara estaba colgadísima y se veía un banco vacío, no se te veía vos en tiempo real. Ajá. Así que ya pueden estar viendo, si querés presentar al a Bueno, las personas, hoy tenemos el individuos. placer de tener eh, a un invitado que solamente es un invitado eh, normal, sino que es un gran amigo, como diría el señor Walter Gómez, el Chucky, más que. Un hermano, un amigo, el señor negro, negro de Center X. Un aplauso para él. Bueno, Muchas esto, gracias. ay, perdón, okay, esto va a ser así, esto va a ser algo, todo como una presentación de como si fuese un evento de esos de, de, que hace el Estado, esos gigantes que, que te monte y te hablan. Sentimos así, más grande todavía. ¿no? <risa> más grande que el Estado. Más <risa> grande que Dios. <risa> y bueno, también nos acompaña el señor Maldito Morén con su columna del barrio y sus mesas. ¿Cómo anda, señor Maldito? Bien, tranqui. <risa> Yo más que un invitado, una molestia, digamos. <risa> no, no, para acá. No me tires un ah. <risa> casi, casi un ocupate, y lo tenemos más o menos como miembro permanente de la casa, Ya nos estuvo sí, haciendo me, me la vi, segunda. Sí, se en casa. <risa> <risa> bueno, no, todo bien, gracias. Bueno, ayer estuvimos con una fecha particular, porque eh, estaríamos pensando en que se trató de nuestro último, podríamos decir en principio, íntimo interactivo... Que podemos decir que es el último tal vez si aparece alguien que, que nos conmueva y nos diga che, qué buena onda, vamos a grabar esto lo grabemos, pero eh, creo que estamos dando por terminado un, un ciclo dentro del ciclo que es el íntimo interactivo que surgió en un momento de pandemia eh, y fue una forma de seguir adelante con actividades de una forma eh, donde haya público pero un aforo más reducido eh, y que fue un éxito ¿sí ¿no? vos que pensás, ¿cómo salió el íntimo interactivo? Sí, fue una linda propuesta, una linda propuesta que lleva mucho, mucho trabajo, realmente sí. eh, mucho amor al arte, porque empezamos allá con una plaquita y un condenser, y como que nos quedamos cortos y nada, fuimos agrandando cada vez más la propuesta. Una sumando. placa, un condenser y un celular. O sea, y un celular. Nada, nada más, o sea. Por se fue sumando todo lo demás, pero re precario. Y eran malas ganas y también sin saber cómo se hacía. O sea, era ¿no? prueba y error. Eh, y bueno, aprendimos bastante. Me sí, la verdad que sí. Igual, a ver, esto no es un adiós definitivo del íntimo interactivo, eh, pero es una propuesta que vamos a dejar así como con unos puntitos suspensivos, quizás para grabar alguna que otra cosa que se nos ponga en la cabeza que estaría bueno grabar, pero sí decirles que vamos a seguir con eh, eventos como venimos haciendo prácticamente todos los fines de semana. Y ayer estuvimos recibiendo en este último íntimo, íntimo interactivo el debut de Jorrasta con, con los, los Peñi que estuvieron ahí grabando, el 3 de junio, eh, se va a estar transmitiendo eh, por nuestro Facebook, básicamente, a las 21 horas, y bueno, más adelante sí. probablemente traigamos una propuesta diferente para YouTube, con un par de bonus tracks, algo sí. que ya que es el último nos damos un gustito sí. de, de hacerlo especial. No, no solamente estuvo, anoche estuvo Jorge Rasta eh, con los Penny, sino que también eh, estuvieron de invitadas de honor, las Maldito Limón que bueno, hicieron una, una canción que va a salir en el íntimo interactivo, que, que, que es Nikem, me parece la canción eh, y después bueno, cuando cerró la parte de la grabación, eh, también estuvieron tocando unas canciones las chicas de Maldito Limón y, y bueno, creo que hay algo, ¿no? como para, para poner así, ¿no? así de, de bonus track eh, eh, podría ser, podría <risa> ser. Eh, pero sí, muy lindo, la noche de ayer, la verdad, muchísima gente, vino mucha, mucha gente a Fuego totalmente. Completo. <risa> extralimitado. Para eh, lo que es un íntimo interactivo, eh, sí. Eh, sí, sí, sí, la verdad que mucha, mucha gente, eh, mucha gente mayor también, cosas que acá no suele eh, venir, mucha gente mayor. Eh, la verdad que fue algo diferente a lo que hacemos siempre: eh, gente bailando. También. también eso nos suele pasar sacando cuando aparece alguna canción de smith que, que siempre, la bailamos nosotros no, siempre, siempre, siempre siempre provoca ahí en el público las ganas de bailar eh, el señor morris ahí eh, acompañando las noches de la casa chiquita. <risa> sí eh, pero sí una, re, una hermosa noche la verdad que se la pasó re bien eh, Estuvo lindo, estuvo lindo. Hay que ver el material final como queda, ¿no? Todavía no si puede allá. llegar a retrasar algo de lo que fue el espíritu de sí. anoche. Y bueno, pará, que tenemos que agradecer públicamente acá a Marcos Moren, que a último momento vino a darnos una mano. Realmente salvó las papas. No las freí, Las freí y se las, las empanadas también. Qué empanadas. Sí, Qué sí. empanadas. Las empanadas de maldito Moren. Sacó las papas del aceite, digamos, no del fuego, porque tenemos freidora. Me perdí, me perdí las si les parece, eh, yo diría de ir con un tema de Center X cuando estuvo acá en la casa chunguita, eh, presentándose en su íntimo interactivo hace unos cuantos meses atrás. A ver si podemos solucionar el temito de tu cámara de mientras. Ah, ¿no me veo? No, no, no. Estoy bien, yo igual. Entonces. ¿eh? Pero la gente quiere verte. La no, cámara, a mí siempre no me gustó gente. más la radio, ¿viste? Y esto de aparecer en una cámara no me gusta, así que por favor, si puedes mantenerme con la voz ahí. Yo te mantengo, pero vamos con el video de Center a ver Dale, si que vamos si con, podemos. ¿te parece? Con Jumping. Vamos con Jumping. Suban el volumen y atájense las pelucas. Jumping The Center X. I Bueno, aquí seguimos en Under la Tierra, el podcast del ciclo de la tierra. No sé, Marian, si se habrá solucionado lo de tu cámara. Seguís estando como alguien ausente. ausente. Sos un fantasma, o sea, sí, es una bueno, foto lo que hay. Soy una comunicación telefónica. Sí, sí, Eso sos una silla vacía. No, no, no sé, se habrá tildado el teléfono o algo y, bueno, eh, son cosas que pasan cuando estamos cosas en vivo. Que paso, Mirá aquella sí. cámara general, cada vez que hable, pasa a estar... Por eh, allí. estoy, yo realmente estoy está <risa> con efectos especiales señora. es como, viste que el instituto este Warhol recreó la voz del de, chabón de para amiga. el documental, bueno, es como un programa que yo tengo y voy poniendo acá las líneas y sale la voz de Marian, pero ya vieron Marian no existe, es una silla vacía en realidad <risa> bueno estoy comiendo una cremola que trajo <risa> <el> negro <risa> Y quería hacer una pregunta y se me está complicando porque tengo acá un pedazo de cremona. Dale que se Por más invitados que traigan la merienda, che. <risa> bueno. Tomar el té. Negrito. ¿Cómo le va? Todo bien. Che, con vos tenemos una duda muy grande. ¿Hace cuántos años que estaba con Center X? Con Center X desde el 99. Desde el 99, o sea que son. Muchos años no me salía la cuenta. Veintipico sí. de años. Ayer, ayer uh, ¿cuándo fue? Bueno, sí, ayer estuve en un centro cultural en eh, una roja en Belazatey. Sí. Con un amigo, con Diego, eh, oh, eh. Su apellido Diego, perdón. Y hablábamos de eso, decíamos, che, somos la banda vieja ya. Y nos reíamos de eso. Decíamos, empezamos a hacer cuenta. Hace un tiempo. Y somos, somos la banda vieja, viste, cuando vas lugar y es la banda vieja. Y es <risa> así sí, pasaron más de 20 años bueno, de hecho cuando hicimos el capítulo final de las sesiones pandémicas que ustedes participaron sí. eh, Tommy, de Tommy los bandidos, hacía referencia a eso que él tenía 12 años cuando lo lo mismo, vio con el, eh, con el cuervo creo que hablaba, ¿no? que él tenía 12 años y ya él lo veía sí. arriba de un escenario me a contó ustedes y... creo que el cuervo Pisu vino y me dijo sí, Tommy nos dijo esto Empezamos a sacar cuenta y no me dan los años que alguien te diga, eso es un montón. Entonces como, boludo, yo, yo, yo iba al colegio, era chiquito y ya veía, claro. Lo que claro. pasa es que uno mismo cree que 18, <risa> claro. no, no, no, no, sí. no, siempre tiene 18, boludo. Claro. No, siempre no, el año pasado armamos la banda. Claro. Es sí, es fuerte eso. Sí, es como que nos ponemos a sacar cuentos y no nos da su edad por ningún lado, porque los vemos de una forma como, no sé, somos todos contemporáneos y de repente cuando decís, Momentos", sí, o sea, igual, el para o Igual para mí que tienen como una especie de una fórmula, no sé si será con la música o con qué, pero que se mantienen como intactos. Sí. Eh, la verdad que yo desde que los conozco, a vos negro te conozco también, hace no sé cuántos años, muchos, y de noches. Sí. <risa> de más de euros, y ¿no? Estás ¿no? igual que siempre, o sea, tenés un par de cañas más, fin para cana, que te sí, salen, no. pero... Me pero... Ah, no. <risa> pero sí, estoy más canoso. Quería, venía a decir eso. Ah. Eh, pero bueno, gracias, no sé. No sé qué... te gracias. Gracias. Algunos me dicen viejo de mierda, otros... No <risa> me estás diciendo algo lindo. Pero te agradezco, si sí, hay algo... Algo que, que no sabemos, que es que nos mantiene como en esa. con fresquito, ese espíritu sí, de. Eso puede ser. Sí, pero son los tres, o sea, no es que. Vos sos el que se mantiene, o sea, los ves a los tres arriba del escenario y tienen como esa dinámica o ese espíritu joven y no te dan las cuentas, insisto. Es como que hablas con gente y te dicen, no, pero yo a Center los veo. Y si, momento. Son tipo Mirta Legrán cuántos se ve estos <risa> chicos, ¿qué onda? Son los Mirtha Legrand del Ander, yo creo que tengo una teoría así media, media psycho, que, <risa> que es como que hay, hay, hay cosas que te han, que, que, que producen como anclajes en, en, en, en tu esencia, no sé, por así decirlo. Sí. Entonces yo creo que la música trabaja muy fuerte ahí, o la música o las artes. Si hay algo que, que, que, que vos lo empezaste a hacer en un momento de tu vida, eh, que, que después te lo continuás y te, todo el tiempo te lleva a ese estado, sí. yo creo que, que es una forma de mantener esa energía, digamos. De alguna sí. manera. no sé, no estoy... Teniendo una, una explicación científica de lo células. dice <risas> de, de, de, de, de, de los... de la fuente de la vida está el, el hacer lo que uno le gusta. ]ります. Botox, botox, a mí no me engaña. sí, operación, Y después que nos conocemos desde muy chico. Eso, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo es que se forma la banda? Nos conocemos en realidad desde la primaria, desde el jardín con el cuervo. Toma ¿Cómo? Fuimos a la misma salita el, el jardín Necesito fotos ahí. Es toda una vida, boludo. Es toda había una fucking junto. vida Después, el colegio primario estaba al lado del jardín uh -huh. Fuimos ahí eh, Y en el colegio primario fuimos Con el cuero fuimos al B Y en el A, ¿quién estaba? Estaba Fisio en el A no. Eso era como, ¿viste? Los del A era como, Pica, ¿Había? había Pica ahí Pero que como, igual como que Fisio en el recreo Era como, el del A, este es el copado del A y entonces había onda Y después por esas cosas de la vida nos distanciamos Secundaria, como uno tomó un camino distinto mm. eh, Y después en la adolescencia Ya mitad del secundario nos volvimos a reencontrar Con la música Y fue como un grupo de amigos más grandes Que fue por, por, por muchas bandas que hoy ya no están Que empezamos a reencontrarnos desde ahí Desde antes del 94 ¿Pero de una formaron Center o tuvieron otras formaciones? o Hay otras cosas. El... Pasaron por otras. Sí, por varias cosas. Desde el año 93, 94, ponele, eh, ya estábamos como cada uno incursionando en un instrumento. Ponele. sí Yo en casa, eh, la música, desde temprano, ponele, eh, bueno, gracias a mi vieja, mi viejo, había música, habían discos, habían cassettes, eh, después había una guitarra, una guitarra criolla arriba del ropero, esto parece muy de una película, pero esa guitarra la sacaba cada tanto de la funda, la tocaba, la guardaba, la ponía ahí, no pasó nada, seguía la vida, viste. Después con el tiempo, el que empezó a incursionar fue mi hermano, y él empezó como... A... dijo, bueno, eh, no sé, vendo la moto, tenía una moto, compró, puso una plata, como decía mi vieja, esto que el otro, compramos una consola y empezamos. Me sentó en una batería, yo no quería tocar la batería, yo quería tocar el bajo, que fue lo primero que quería hacer, yo quería tocar el bajo. Y empecé con, ahí en casa, digamos, con él, con mi hermano y unos amigos. Este, Fisu viene de otra banda, él tocaba en otra banda que se llamaba Deep Rage. Eh, Tendría que haber traído un demo de Deep Rage. Sí. Eh, una banda hardcore de los 90 que estaba re buena. No estaba, no existe, este, pero está en el demo todavía. El Cuervo empezó en la época también que empezamos con mi hermano. Más o menos, y bueno, año 97 ya estábamos tocando, estábamos tocando por el centro de Kilo. No. alrededor no, no, no, no El año 97 no sé, estaba en, no sé, estaba en segundo grado. No, yo no tenía ni idea de lo que era una guitarra. <risa> o sea, era re lejano ver el mundo de la música. Wow, y yo, o sea, eso de que yo no quería tocar la batería era, era difícil. El, mi hermano necesitaba un batero. La banda necesitaba un batero. El pendejo que andaba dando vuelta por ahí era yo. O sea, Toma la batería. La batería <risa> prácticamente. Obvio, a veces me, me, me, me daba bronca, que no podía aprender, no sabía nada. Me cagaban a pedo. Era toda una frustración. Cara. Me iba de la, del ensayo. Me iba, y me iba a tomar café con leche me iba a mirar el dibujito. Me iba, mirar, me, iba mirar, me iba a mirar en serio. Me iba a mirar los Simpsons o me ponía a jugar a los videojuegos. Que en mi momento de los videojuegos en ese momento era como allá. Entonces era momento gamer que lo tuve en paralelo con la música. Hablando de la batería, a me sorprendiste una vuelta que tocaste. Hemos hecho, hemos armado algo especial para una noche especial con el mono, y subiste vos en la batería y la salió algo entre los tres ahí como. mirando, <risa> ¿Dónde está? Fui, hubo una requímica ahí. Sí, zarpada. Eh, sí, eso de, de, de, de no querer tocar la batería a meterme de llenísimo a la batería. O sea, no fui a estudiar, pero era era ponerle oído mucho en, en los CDs, en los cassettes, mirar mucho los videos, ¿viste? Era, era muy... Golpear la mesa, ¿no? O sea, claro, la no, no. ¿Viste? En la entrevista, Marcos me, me recordaba la entrevista que hicimos ahí en el no y Hablábamos de eso, era como no fuimos a una escuela de música, era, era estar palmeando las gambas ahí o con palido, con los lápices. Es que ahora ¿no? es, es más, no como que los chicos por ahí quieren aprender algo y de repente eh, nada, eh, es ir a un profesor, no como sin desprestigiar eso, toda una cuestión genial, mucho más. Vayan, <ríe> todos un acompañamiento, les va a ayudar un montón creo que de pasión, es como nos encantaba la música, a mí me sacaban del aula en el colegio porque o iba con la guitarra y tocaba la guitarra en medio de la clase o estaba golpeando ahí con Matías Sterry, un saludo para Mati si está viendo estábamos golpeando la mesa no, golpees las cámaras, las cámaras canciones herméticas pa, pa, pa creo que es la esencia un poco del rock esa no la facultad digamos la facultad es la búsqueda dentro de esa inocencia e ignorancia que tiene uno. Esa búsqueda con amigos eh, forma parte de la esencia. del Después uno puede ir a perfeccionarse, a aprender, pero esos primeros pasos los da uno. No, A lo que iba es que igual es con la música y con todo, ¿no? Que me parece que se le suma a los chicos como una presión de decir, tenés que hacer carrera acá. Y cuando nosotros éramos chicos, éramos como, no sé... Me parece más de la pasión que te venía, sí. de decir yo quiero hacer esto no, no, y escuchar algo y decir yo quiero ser como esta persona. Y, claro, y de repente no de ahí... De... también, ¿no? Estar ahí, como, o sea, si yo no tenía de dónde, o sea, lo primero que veía eran los, o sea, tenía los cassettes y los vinilos de los Beatles y lo que así, ¿viste? Era saltar solo con el chiquito, poner música y estar saltando solo a mi casa. Claro. Y era esa, esa cosa de, uh, quiero, me gusta esto. Y... Y después ver videos el mundo de MTV y todo, que nos taladró la cabeza también un poco. Sí. Bastante, pero que uno ahí empieza a eso, a replicar, querer como meterse más todavía. Y también como desarrollar otro oído musical, porque esto que vos decías, ¿no? De, de ponerte a escuchar una y otra y otra vez el cassette con los auriculares, sí. el Walkman. Y qué claro, sé yo, y tratar de... un camino vos también? Tratar de que cómo hace eso, cómo logra eso, era como el, el desafío, yo me acuerdo, a mí me gustaba el otro, que tocaba el bajo. Y era escuchar, era re básico, o sea, pero tipo como quedarme ahí horas con los auriculares tratando de, no sé, sacar una canción. Era, una también, ¿no? era como jugar, ¿no? Un claro. poco esto. Sí, eh, sí, sí. Y qué sé yo, me parece que también tiene como... Por ahí un poco nostálgico en mi punto de vista, ¿no? Pero tiene como otro valor, como que costaba más. No estaba todo tan a, a la mano de ver el tutorial y que me digan qué acorde es. y cómo. Sí. Que también está bueno porque te facilitan por ahí, pero también bueno, te aburre bueno, más negando, rápido. Yo sigo negando a los tutoriales y sí, esas cosas. es sí, como que Te malacostumbras un montón, te digo. Sí, a mí no me gusta. Era esa cosa de, <risa> che, bueno, voy a sacar un tema y ya no era poder... <risa> Ahora, a ver cómo tenés la tablatura. De no sé dónde es tenés tablatura, partitura. O sea, lo tenés ahí, Y lo tenés, y tenés a al mexicano. Que te dice. ¿Qué traza, carnal? Bueno, y encima no no a te sale. <risa> y Encima no te sale. Y encima no te sale. Es no <risa> <risa> más frustración. Porque tengo los acordes, la partitura. El chabón con la guitarra me dice, pon el dedo acá. Y no te sale. La puta madre. Pero si Pirulo lo escuchó de un cassé, lo sacó. <risa> Increíble. Claro, no, no. Y esa cosa de sacar los temas con, de, de a oído. Era como que no sacabas los, los, los acordes originales y... y, y le daba tu impronta, ¿no? Sonaba parecido ah, sonaba. Otra versión, y le hacías mira, tus mira. arreglos, le hacías tus arreglos. Chica, qué le faltó esto? Claro, el pues, tipo labura de eso. <risa> Una no versión no? que hicieron, no, no, no, no, no, no, no. Es nuestra versión, hasta con las letras, las letras, yo me acuerdo las que era, en inglés, ¿no? era escuchar y estar anotando así, a ver qué parecía que decía. Claro, es que La fonética, la fonética. Y, la fonética. <risa> y si el CD venía con fotos sino con las letras, y porque había CDs que venían un, algunas letras. <risa> bueno, tenía un amigo que hacía eso, que había un, un amigo que no sabía inglés y querían hacer temas de, me acuerdo, de Bar religion y de Osprey año 90 y pico también. Y el loco no sabía inglés y el otro, el, el, el otro integrante, el batero me acuerdo, que le decía que quería que, que, que toquemos estos temas, ¿viste? Entonces, bueno, yo te escribo la fonética. Claro. Y la fonética de la letra. Y me da una letra de Barreligio, que es un choclo así. Y es más difícil aprenderte la fonética que te voy a escribir aprender, que aprenderte <risa> el inglés, boludo. Te recibías de... Capriolesi, no sé si es árabe, <risa> y arameo. ¿no? otro quedaba con un matete así de la cabeza. Terminabas de leer la letra y aparecía el diablo, ¿viste? Habías estado invocando. no me lo pude, <risa> Bueno, a mí, yo soy como nostálgica de esas cosas, tengo que... Sí, obvio. Obvio. Qué sé yo, es esto, no sé si está mejor o peor, pero yo creo que también uno le ponía más... De uno, te aburrías menos, había menos presión, o sea, como que lo hacías porque te gustaba. Había es más, más, como que, como que tus viejos te decían, no, pero eso es una pérdida de tiempo. Ahora es como que los padres me parece ponen fichas en eso, tipo de no, a ver si sale acá una leyenda a si del rock de, no sé. Claro, a ver si me mantiene, <risa> si la pegue me mantiene como youtuber. Ah, no. generación, sí, es sí. como que ha cambiado radicalmente sí. eso. Sí, sí, sí. Eh, hablábamos ayer también con Marcos de esto de los CDs. Si vale la pena o no Yo también sí. apuesto al CD Yo quiero hacer un CD del ciclo de la tierra Ahí con un compilado de todas las personas que pasaron por el bueno, íntimo interactivo bueno. Y Marian me dice Sí, pero si las computadoras no tienen ni para pasar CD ahora O sea, como que ya recontra claro, re ya fue, el, fue. Sí. <risa> el soundtrack ahí que es YouTube Ahora es todo, claro Sí, código QR y YouTube Derecho sí. no Yo es lo que Spotify. le hablamos con Ceci ayer Era que A ver, yo vi unos discos que una empresa que hacen que son unas latas redondas que son lindas. Y tienen un precio por eh, cada uno. y si mil, es, O sea, mil que encima no se van a escuchar porque ya no claro. se produce. Claro. Puedes hacer, no sé, cinco, diez para regalar sí. o sea, Es más, que hasta, hasta podrías, claro. podrías hacer todo el packaging ese y adentro poner un CD vacío que la gente no se va a dar cuenta. los Reynolds eran... Reynolds. Los Reynolds, sí. No era el CD que lo compraba si no tenía no nada. Enterara. Una onda así y nadie se va a enterar, o sea, no va a ser algo tipo conceptual o que te deje pensando. No, nadie no se va a enterar <risa> nunca. <risa> Ay, si buscate, ni los autos, ya. Eh, ya es otro completamente distinto. Viene todo con USB, claro. oh, Bluetooth. Bluetooth. Tal cual, tal cual, montado. Hay que adaptarse. <risa> <risa> o no. Ay, adaptarse, sí, sí, sí, sí. igual... En eso? <risas> insisto, está bueno adaptarse y está bueno dejar un lugar, no sé, a mí, a mí me gusta... ¿Viste que hay bandas que ahora volvieron a hacer vinilos? Es como... Sí, sí. Es, es caro, es caro, no es accesible para todo el mundo, tenés que tener un soporte que por ahí no se consigue tan fácilmente hoy día, pero qué sé yo, a mí me parece que eso del de la cosa analógica, de tener algo material, tiene como un valor histórico, quizás, que muchas de las cosas que se producen ahora, que está buenísimo, todos los nuevos soportes, porque permiten también como una democratización, de que antes para grabarte era casi imposible, ahora te compras una placa, un par de micrófonos y, y como que más o menos un material más o menos digno, podés llegar a sacar, podés subirlo a las redes. Eh, es que creo que hubo, demás, desde que hubo como una... Desde que se volvió como a revisitar esas cosas, lo analógico como, como tendencia, ponerle, si mm. quiere decir de, de, de, de cool, digamos, de algo sí, cool, sí. De, ahora como que se vuelve cool, eh, de repente termina como salvando algunas industrias, algún sector de alguna industria claro. que de repente están muriéndose, o sí. y tiene esas contradicciones, pero que te das cuenta después. Mm. En el momento que estaban muriendo, estaban muriendo, entonces no era... No era como, no, voy a guardar esto. Algunas personas sí, yo tengo amigos que tienen colecciones de cassettes, que vos decís. ¿En qué momento sí. no dijiste voy a tirar todo esto a la mierda? Yo tengo cassettes, tengo, <risa> tengo <risa> cajas, sí, cajas sí, de cilis, yo tengo cajas de Tengo la colección entera de todos los cassettes de José Larralde, para que tengas una idea. <risa> <risa> <risa> Porque yo no lo sabía yo, boludo. Yo. Es no lo sabía yo. <risa> Ajá, no, no, no, no. no, no, no, no tengo cassettes de Soda Stereo, pero la primera edición que salieron en el 80 de Virus, de. O sea, claro. de mis viejos, de mis viejos que no sé cómo sobrevivieron, que los ha escuchado mi hermana, que no los rompió, que han llegado a mis manos y no los rompí y que siguen estando ahí en una cajita. Eh, Eso porque, es fabuloso. ¿Qué sé yo? No, o sea, es un logro, claro. <risas> si no, muchos han tirado o vendido los CD, galerías, sí, sí, roquerías. Galería Colón, no, sí. hay roquerías que digo. Hay lugares que entras, no sé, a mí me encanta donde venden así todas esas cosas tras CDs, cassette, libros que son y este chabón no sabe lo que tiene acá, sabe igual lo que tiene hay cosas que no valen dos mangos pero bueno, tenés que tener la posibilidad de tener algo para escucharlo Claro. Sí. la otra vuelta me pasó a mí en casa tenía un mini componente que me habían traído para escuchar y vi, tenía cassette. Y dije wow yo tenía dos cassettes eh, de esos que se grababan sí. de la banda que grabamos con un micrófono dije, ya sea, no sé, 20 años es la posibilidad de escucharlo. Sí. <risa> Era como que ya había caducado. no lo leía. Es que se ve que el cabezal estaba. Ah. No sé qué tiene. Nada. Un con alcohol ahí. No. Sí, es que no. <risa> bueno, no pude. A mí es sí. como que la reflexión que, que me deja esto es pensar. ¿Cuántas de las cosas, de los materiales que hoy andan circulando por las plataformas, las diversas plataformas, van a subsistir? Porque es esto, el cassette llegó del 80 Hasta al 2022 el... y sí. todavía está en su cajita. Puede sí. ser que la agarren unos honguitos, puede ser que si no lo cuidas bien... Que, que vaya digo, muy claro. Bien. Claro, se te estiraba <risa> la cinta <risa> y después se acomoda. <risa> sí, eh. Igual a mí el cassette, si es bien es algo que usé mucho y estaba bueno eso de poder grabar de la radio y un montón de cosas el sonido del cassette era malísimo, era un sonido re berreta, ¿Qué era se muy un... berreta el sonido, era una cosa vacía, o sea, ponías un CD, que también es bastante malo un CD, pero tenía unos graves, tenía unos sonidos re lindos, sí. el cassette era re berreta. O sea, que era una Me acuerdo cosa que... que estaban los cassettes esos que tenían cinta de... así no sé que... Gromo, estoy, cinta estoy de cromo, estoy no sé, Pero habían algunos que te decían, no, estos esto suenan re bien, ¿viste? Y tenías poniendo plata y te comprabas esos y... No te dabas cuenta, viste. Si no tenías un buen equipo, lo terminabas poniendo en tu equipito de pedorro, viste. <risa> <risa> y el en el equipo chino, que. Con los palmarines chiquitos, así. Los auriculares que compraste en el bonde, viste. Y <risa> <risa> nah, <perdí. risa> ya de por sí no, con los no. auriculares ponga lo que pongas ¿o no? Pero uno se autoengañaba Era como, sí, un poquito al fondo se escucha mejor Un poquito más caldecito. lo grave pues. <risa> Te ¿no? Claro, te, te convencía O sea, que habías hecho la inversión <risa> Obvio <risa> Bueno, ¿te parece que vayamos con un temita en vivo? ¿Tenés ganas de tocar algo? Sí, ¿te animás? Sí, de una esto va a ser un experimento, esto es como una especie de laboratorio donde tenemos, acá no se ve la cámara, pero tenemos consola por acá, consola por allá. Eh, el negro tiene un sistema eh, bastante avanzada. complejo, sí, sí, sí, tecnología japonesa, ¿verdad? Sí, directo <risa> de Japón directo y de, de la Japón. calle. De Japón va sí, a parar le, a la calle. Le vamos a dar los auriculares al negro para que pueda reproducir su sistema japonés. <risa> digo eso porque me lo encontré en la calle realmente <risa> en las calles de de, ¿cómo es? de mataderos <risa> y ahora está acá hola hola momento momento Marcela acá nos está diciendo que se escucha bajo no sé qué se escuchará bajo si serán todos los micrófonos si será algo de la salida que se escuche bajo, pero vamos a ¿Le subo un, un poquito, poquito. Yo de acá, eh, no, déjame que le suba un cachito de, de la placa. Dale. Hola, hola, ¿cómo escuchas, negro? Mi voz, hola, bien, perfecto. Bien, a ver, escuchada tu guitarrita, a ver cómo suena esa guitarra. La voz del negro. Se escucha, pero hola. sale un poco baja en comparación con la del resto, nos dice acá David hace okay. un minuto. Gracias ahí por estar dándonos siempre Gracias. la brújula de, de cómo está saliendo todo. A ver ahí. Hola, hola, hola, hola, hola. Oh, oh, oh, oh, hola, hola. Vamos. Bueno, ahora vos, negro, andá guiándome y yo te voy a poner los volúmenes. Y vos andás guiándome. No, pues hola, hola, hola, hola. Hay como una lluvia. Sí, eso es lo que te decía de exterior en el El sistema japonés. <risa> <risa> si no lo sacábamos, viste. Estas cosas japonesas como son. Sin discriminar. Evidente. Sí, oh, oh, oh, oh, oh. Se escuchaba que saturaba un poco. Hola, hola, hola, hola, hola. Oh, oh, oh, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿Escuchas la guitarra? Hola, sí. Yo me escucho Joya. Bueno. Sí una canción de, del negro de center. Pregunta, antes de que sí. largues, ¿cómo te llamas, negro? Te conozco hace mucho y no sé tu nombre. Me llamo Carlos. Ah, ahí va. Es, yo le ponías, decía a Carlos y me decía Carlos. Yo sí. le digo. Nadie se Para mí no. ¿Cómo que no? Para mí no. Es como el Carlos. Sí, me llamo Carlos. Ah. Ahí va. No, no, no me llamo Carlos, Carlos. Ahí llamo, va. Sí. Justo, Carlos. <risa> Igualmente, la primera vez que nos presentamos oficialmente. <risa> sí, hay gente que no, no quiere que me llame más negro. Porque me dice no, no, no sos negro. Digo, bueno, pero... No es por el color. Yo, yo, de yo, yo me auto percibo <risa> negro. Claro, yo me percibo negro. La gente me dice negro en la calle. <risa> eh, negro, ¿de Está todo bien, eh, como quieran. incierta pero en calma, sorpresas de la noche y de la nada, de imagen y sonido, regalos de papel de vuelta a la respuesta que me habla.